Hola, buenas tardes, me llamo Álvaro y voy a hablar sobre el tema de los niños que están vendiendo en las calles. Ellos simplemente hacen un trabajo para ayudar o aportar a la economía familiar, ayudando a sus padres a vender chicles, semillas, típicos textiles, algunas cosas como estas. Pero el trabajo fundamental es Solamente quieren ayudar a sus padres en vez de ir a la escuela o algunas veces ellos trabajan por la mañana vendiendo y estudian por la tarde o viceversa, trabajan por la mañana y estudian por la tarde o estudian por la mañana y trabajan por la tarde. Entonces este es el trabajo de ellos.